Anoche pasó algo muy lamentable, y es que Reinaldo pared Pérez se suicidó. El secretario general del Partido de Liberación Dominicana, PLD, Reinaldo pared Pérez, habría cometido un suicidio la noche del jueves en su residencia ubicada en Juan Dolio. De acuerdo a, a, con informaciones obtenidas, Pared Pérez partió la tarde del jueves a Juan Dolio junto a su esposa Ingrid Mendoza. Antes de viajar, se comunicó con su hermano Sifrido Pared Pérez, almirante retirado de la Armada de la República Dominicana, a quien le informó dónde estaría. Sin embargo, según informó el periodista Julio Martínez Pozo, quien conserva una estrecha amistad con la familia Pared Pérez, Sifrido no percibió en la conversación que sostuvo con Reinaldo ningún cambio en su temperamento. Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, estaba retirado de la vida política desde el marzo de 2020. Fue diagnosticado con cárcel en el esófago. Desde que dio a conocer su condición de salud, Pared Pérez mantuvo informada a la Sociedad Dominicana del avance de los tratamientos y de una cirugía compleja que se realizó en el hospital previsto. De Nueva York, la que acompañó con sesiones de quimioterapia. Señores, todo el mundo conoce a Pared Pérez. Conocía una persona que siempre salía frondoso en lo que es las cámaras y toda una vida política en el partido de la liberación dominicana la vida, una vida extensa política tú. claro, muchos cargos, la familia también lamentamos totalmente esta trágica partida de este político de República Dominicana Pare Pérez que sufría de cáncer lamentablemente no era la mejor manera pero seguro estaba sufriendo mucho y la conciencia le estaba trabajando también como usted sabe, Pared Pérez fue una de las personas que aprobó más préstamos de Odebrecht. Y tuvo, en los 20 años que duró el PLD, el partido que más ha robado en este país, el Partido de la Liberación Dominicana. Lamentamos como personas eh, y todo el elenco de Sosobroso de esta trágica partida de lo que Juan pues Reinaldo Párez Pérez. El cáncer es, un, es algo que no todo el mundo tiene la capacidad de aguantarlo. También la conciencia, cuando no está bien, la acompaña a estas situaciones. Y cabe también destacar que circula una imagen donde se le ve pues, a él con una pistola, pero no la vamos a mostrar pues por respeto a sus familiares, y es como dice Néstor, Muchas personas cuando reciben la noticia que no esperan llegar, que es sobre el cáncer, es difícil de sobrellevar, entonces ya ahí tú juegas un papel en donde tú no sabes si aprender a continuar tu vida de los riesgos que toma pues, el cáncer, que mucha gente no se espera que eso le suceda, entonces ya la mente te dice otro tipo de cosas y lamentamos esperamos que sus familiares tengan conformidad sobre esta partida a destiempo y de esta manera. ¿Qué le sucedió a Pared Pérez? Así mismo, y, y hay que investigar bien cómo fue la cómo fue la muerte. Se sabe cómo fue la muerte. Pero un suicidio, ¿cómo? Un, un tiro, un disparo, un disparo. Un disparo. Bueno, ahí lamentamos mucho la muerte y de, y de que fuera así, ¿verdad? Aunque tenía un cáncer, ese tipo de cosas, pero no era la forma de, de, de, de partir de este mundo. Eh, Reinado Pared Pérez, que hace un año estaba activo todavía en la política. ¿Pero cómo así? Que la conciencia... No, porque estaba... Adelante, señor. La... Papá de todos los hombres llegó ahí. Le remordía la conciencia. Y cuando me refiero a la conciencia es que se mantuvo en el gobierno por 20 años. Y usted sabe muy bien lo que pasó con el gobierno pasado. Que acabó con este país. Se robaron a más y mejor. Entonces... Usted sabe que como están cayéndole atrás a la gente, hmm. una presión cancha entera, no todo va que bolita, la aguanta. Es decir, que Dios lo coja en su santo seno. Si para allá iba, para allá arriba. Bueno. Bueno, para abajo hay candela. Bueno. Bueno. Lamentamos sí. la muerte, como quiera, de, de, de, de, de este político. De, del Partido Revolucionario Le dominicano. damos la bienvenida a las cinco y media a nuestro hermano Jesús Daniel Villalona. La voz en off. Hola y saludos a todos, muchachos. Hey, ¿Qué pasa? Bueno, un motor ahora le, le bueno. pusieron a Villalona. ¿eh? No, no. Estos muchachos no son fáciles. No. <risa> es un 90, pero pues, saquen ese motor de aquí. No, se, se, se va yo subiendo, yo subiendo yo estuve aquí hace loma, rato y solo que estaba viendo como... Eh, las dos versiones de la historia de anoche en el estadio entonces no, no estaba desayunando con eso. O sea, ah, no tenía... ok, o sea, usted está libre hoy, usted, sí, sí. qué bueno, qué bueno, sí. qué tal su día Villalona, ¿Eh? qué tal su día. Muy bien, gracias, sí, todo mm. tranquilo. Hay que, hay, que, hay que hacer una sesión de qué hace Villalona los días libres, qué hace. No o sea, creo, el... no creo que eso se pueda decir en televisión, y <risa> <risa> sí, eso es algo sí, pero no mire, es, es verdad, un un gran pe una gran pena este fallecimiento de Reinaldo Párez Pérez, un hombre de una dilatada de trayectoria política. Y sí, en vida, pues, fue muy cuestionado y muy señalado por su participación como presidente del Senado en los préstamos y en los contratos que tenía que ver con, eh, con, con casos que hoy se conocen, ¿verdad? El caso de Brecht, eh, casos de préstamos y así sucesivamente. Pero, pues, en este momento, pues... Eh, eso se aparca porque la, eh, el dolor de la familia, ¿verdad?, en este hecho, y de una sociedad, por un político de amplia trayectoria en nuestro país, como fue reinaldo Párez Pérez, un hombre conocedor de la política, un hombre que estuvo en muchos eh, en muchos momentos, ¿verdad? Estelares de la política. Mucha firma también. De Entonces, pues todo eso se aparca y solamente pues le damos desde aquí nuestro pésame a la familia. Y conformidad a, ver, a su alma y que se descanse en paz. Ya será la historia y el tiempo que lo colocará en su sitial y en su lugar justo. Eh, ya nosotros en vida, pues, en vida tuvimos tiempo para reprocharle sus acciones. y para Usted, para, usted, usted que es un conocedor, para reprocharle y, y, y darle eh. validez a sus acciones, pues ya ahora será el tiempo y la eh. historia que lo pondrá en su lugar. U usted es un hombre que, de cultura abierta que me gusta escucharlo a usted, de cultura general, uh -huh. los aportes de este caballero al país. Usted me puede mencionar. No, como cuantos? senador de la República, o sea, ¿cómo te digo? No es que él... No. Como presidente del Senado, ¿verdad? Eh, y lidiar con en algunas ocasiones con grupos políticos adversos al gobierno, y él tiene que ser árbitro de ese... De un congreso en el que hay dos posturas diferentes Claro que hubo un momento en el que el congreso Era dominado por el PLD totalmente Pero cuando hubo oposición Él tenía que estar ahí para servir de, de Intermediario ¿no? y de árbitro En las discusiones en el, en el Senado Como lo está haciendo ahora Eduardo Estrella En un congreso que es mucho más plural eh, Y más eh, Diverso que en los años anteriores Entonces eh, También era conocido porque Eduardo Eduard, eh, Como diputado también sometió unas cuantas leyes ya leyes ya que han pasado ya a otro nivel pero sometió muchas leyes y fue un, a, muy activo en el congreso junto con otro diputado de san francisco de macorís el señor octavio Lister, quien fue diputado por san francisco de macorís por el pld y él y él junto con Reinaldo, pues fueron muy activos en ese congreso no y que también pues lo han criticado pues su gente del, del barrio san carlos allá en la capital de que él no hizo nada uh -huh. por ese sector eh, desde que tomó pues, ese cargo, que no se preocupaba por lo que necesitaba eh, ese barrio de donde él era, uh -huh. y la, a pesar de que lamentaron pues esta muerte de él, pues no, ¿cómo decir? no pudieron ocultar el que hubo necesidades, las cuales él no cumplió. Hay que tener un poquito de cuidado ahí con los diputados y senadores, porque a veces, igual como lo, con los gobernadores, porque los senadores y diputados están principalmente para representar a la población, para llevar las iniciativas y las peticiones al Congreso o al presidente. Sí, sí, pero, pero lo que, que pasa queremos, es que queremos, en campaña no es? dicen eso. No, eso es cierto. Y aquí nosotros les, se lo reclamamos, por ejemplo, al senador anterior, el senador América Romero y el senador actual, que queremos que sean gente que resuelvan los problemas. Pero sí, como ha hecho Franklin Romero. Que pero resuelven. ellos no son, ¿verdad? Ellos no son obras públicas, no son... Eh, ellos pueden someter nada. cualquier cosa. Exacto, pueden... Bueno, eh, de hecho, Franklin Romero, ¿verdad? O, algo que sí pueden hacer los senadores es... Emitir resoluciones, ¿verdad? Para que sea aprobado, para instruir al gobierno a que atienda las necesidades de X sector. O sea, eso es un, una muestra de que el senador o el representante está, está escuchando a la, a la población y está pidiéndole al gobierno eh, que resuelvan. O sea, esas son una de las cosas que hacen los senadores y yo estoy seguro que Renaldo Pared en algún momento, eh, en algún momento, pues hizo eso, claro. El la proyección de reinaldo Pared era de un político a nivel nacional. Entonces, aunque era el del Distrito Nacional y representaba a la capital, era más eh, un político de, de, de, de proyección nacional. Y por eso, pues, eh, quizás por eso se le reclama que no hizo mucho. No me dijo nada lo uh -huh. que lo contesté, pero está bien. <risa> no, pero yo lo estoy eh, Un post de lo que había <risa> puesto reinaldo antes de morir, si algo me ha demostrado la enfermedad por la que estoy pasando, Cáncer de esófago es que mi familia se llama Ingrid Mendoza, gracias de corazón. Esa es su esposa, parece que nunca sí. lo abandonó. Siempre estuvo a su lado y que su familia se llamaba es eso. El cáncer es algo que a ti te lo descubren cuando ya a veces no, no hay remedio. Exactamente. No hay remedio. Por eso, Por eso así, aprovechando que estamos en el cáncer, a nuestra gente que nos ve, pues que se hagan los chequeos, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, que se hagan los chequeos de cáncer, ¿verdad? Para detectar alguna eh, anormalidad si sienten que hay algo raro, algo fuera de lo normal, fuera de lo común, pues vayan y se hagan su chequeo para detectarlo a todo a tiempo. Es mejor evitar, eh, evitar la muerte por no ir a, a, a, a su consulta. Así que vayan lo más pronto posible a su consulta y evítese un dolor, evítese eh, eh, el sufrimiento de lo que es el cáncer.